Pues me encanta que participen en la vida del centro, que, que, hablen, que vengan a hablar conmigo, que me cuenten. Luego me molesta que me pidan disculpas. Ay, perdona, que te he No, no, no, si estamos aquí para esto, para atenderlos a ustedes, para trabajar con ustedes. Y me gustaría, y me gusta, porque de hecho pasa, que los objetivos de la casa y del centro sean los mismos. Y entonces, si todos estamos remando en el mismo sentido, posiblemente lleguemos a algún sitio. Y hay padres muy colaboradores. Pero hay otros que ni aparecen, otros que igual los llaman, los llaman y no vienen. Eso es una pena, una pena sobre todo para, para el niño. Porque si ven que los padres no tienen ningún tipo de interés en esto, pues seguramente el niño tampoco lo tenga.